Hay otro tipo de SE que le llamamos el SE impersonal. Eh, lo usamos para eh, hablar de frases donde no importa nada el sujeto y las hacemos impersonales. Son frases donde aparece el SE con el verbo en tercera persona del singular. Por ejemplo, eh, en la reunión se habló de cosas muy importantes no me importa quién habló, en general se habló. O en México se come muy bien. Veis que el sujeto no importa nada. Por eso es un SE para reflejar la impersonalidad. Y por último, tenemos el SE como marcador de una oración pasiva refleja. Eh, en este caso, el SE aparece con el verbo en tercera persona del singular o del plural, y en este tipo de frases sí que hay un sujeto. Lo que pasa es que el sujeto no produce la acción, sino que sufre la acción. Por ejemplo, mmm, se vendieron muchos periódicos. Puedo decir muchos periódicos se vendieron, o convertirlo en pasiva. Muchos periódicos fueron vendidos. O se canceló el vuelo, el vuelo se canceló o el vuelo fue cancelado. Y hasta aquí el repaso de los tipos de SE. Eh, simplemente hay que tener en cuenta que no todos tienen la misma función y aportan diferentes cosas en una frase. Eh, abajo, en la descripción del vídeo, tienes un link para poder practicar y ver qué tal has entendido esta explicación.